You are listening to shang Beats Production. Ya poco nos queda de la inocencia. Por, por lo, lo que, que antes luchábamos, y poco interesa. Barreras has construido alrededor de ti para esconder, por temerla ser feliz. Hoy las almas agonizan, sentimientos hechos ruinas. El sitio tu impuesto en el juego de conquista La dicha se evapora, corazón muere de hambre. Ni el aire puede entrar. La muralla es tan grande. Fuera hay legiones o pilotes de los corazones. Fuera de las puertas, entre piernas, ellos se creen Dios. Yo entiendo la cautela, pero por favor no temas. Mi espíritu está libre, yo ya no vivo. No Buena lesa. la necia uh. de la guerra, tu hambre es la tristeza ¿En serio crees que habrá más? vida en las barreras? Pues no, no por mucho tiempo no. la sed nos hará mella Gritemos yo son te son son quiero y volvemos hacia afuera Detrás del muro está el mundo, detrás del miedo vive el te eh, quiero Y entre, entre relámpagos y truenos está la paz y nuestros, nuestros sueños Tan solo hay que dar la cara, fuera, fuera fantasmas que... abre tus alas Corazones salesianos mueren quieren amar pero ya no pueden. El daño que has vivido te ha llevado a este camino más amar a tus captores a ningún sitio te llevará. La realidad es que si quieres un amor real tu hielo y las paredes mil y un veces debes enfrentar. Yo no sé qué decirte la puerta está al frente algún día notarás que las legiones son fantasmas solamente. Y es que ellos también carecen de espíritu y propósito y día a día perecen. No te habla el psicólogo hoy solo soy otro color pintado en el retrato abandonado de tu corazón. Alexis estuvo en mi interior, invierno era mi otro yo Y quiero demostrarte que si pude pues ¿por qué no. solo, no? Quisiera entregarte todo pero estoy afuera del portón Yo Sé que dentro vuestro tanto miedo te hace decir no Yo no soy un conquistador, no juego, solo siento amor voy a darte mi calor Detrás del muro está el mundo, detrás del miedo vive el te quiero Y entre relámpagos y truenos está la paz y nuestros, y nuestros sueños Tan solo hay que dar la cara Fuera fantasma sabe tus alas. Corazones alesianos mueren. Quieren amar, pero ya no pueden. La legión fantasmal ataca. Sí. Mis pupilas otra vez empañan. Tú, reforzando las murallas, crees que el sitio acabará mañana. Ay, ¿no sabes nada? O tal vez solo estás negada, tal vez Y acaso no todos lo estamos Nuestra alma y corazón sitiados Detrás del muro está el mundo Detrás del miedo vive el te quiero Y entre relámpagos y truenos Está la paz y nuestros sueños Tan solo hay que dar la cara Fuera fantasmas abre tus alas Corazones salesianos mueren Quieren amar pero ya no pueden Escapemos de aquí, ¿sí?